¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso que le eché Hey, muy buenos monstruitos Hoy os traigo un nuevo episodio de Subnautica ¿Qué hago? Voy a investigar a ver si Encuentro otro de la nave, seguramente, ¿verdad? Supongo que Tendré que regresar a Allí A ver qué, qué me ponen ahora ¿Verdad? Porque mm, Ok Vale, aquí me acabo de meter voy a, voy a echar un vistazo por la cueva esta que he visto antes ¿Vale? Y seguramente este cañón lo tendré que, que remover Porque al final, si me quiero ir de aquí, esto me va a estar disparando Así que tendremos que intentar cancelarlo de alguna forma A la Aurora también tengo que ir, ¿eh? Porque la última vez que fui, los cangrejos estos me terminaron matando Porque llegué bastante mal de vida por la por el Leviatán Vale, me había dado la impresión de que había un pedazo de ola por ahí, pero no Vale, ok Vamos por aquí A ver qué me encuentro Vale Voy a ir con el cuchillo Vaya que me salga algún... Efectivamente Ahí está Ven para acá Ven, que te tengo... Ahí está ¡Paliza gitana! <ríe> me cago en la leche ¿Dónde está? Vale Menos más que tienen como una especie de... Eso que... LHG. Ah, vale, un, una setas Me había asustado Vale, vale, vale me viene el otro. el otro lo tengo por detrás Ahí está Son bastante jodidos, ¿eh? Los, los cangrejos estos O sea, no quitan mucha vida Pero como te vengan dos o tres Al final te terminan matando, ya os digo Vale A ver qué, qué es lo que me da esto eh, vale, me ha llevado un, unas cuantas y, y lo que no sé, chicos, si sí, Esto conectará con la... Con la cueva de abajo, ¿verdad? Tiene toda la pinta de que va a conectar al final Lo siento si no se ve ahora un carajo Pero es que... Al final me voy a terminar muriendo de agua otra vez, ¿eh? Pero es que con la linterna, como vaya corriendo, no se ve nada, ¿eh? Lo tienen mal configurado, ¿vale? Ahí mira Vale Ok, vale, ahí está la entrada A la, a la cueva, por debajo vale. Que me viene ¿Dónde está? Que no lo veo No lo veo ahora, ¿eh? Vale, me he quedado sin, sin energía, ¿verdad? Vale, pues nada. Vamos a ir a nuestra casa. Nos vamos a hacer un nuevo almacenaje, ¿vale? Chicos. Y voy a... Voy a dejar todas las cosas que tengo aquí, ¿ok? Y a ver si puedo investigar más cositas. Vale, tengo ahí otro cangrejo que no quiero ahora. ¡Al agua! Sí. Vale, tengo un mensaje de la radio, me parece. Translated broadcast. Nine new biological subjects designated mode. Retrieving. Analyzing. Sharing subject locations with other agents. Okay. Pues no entendí en verdad nada, prácticamente nada Porque como tenía ahí un idioma bastante raro Pero bueno Vale, me puedo hacer cositas Me puedo hacer otra taquilla que no la vamos a hacer La vamos a soltar ahora en el agua Y... ¿Qué más cositas me puedo hacer? A ver Más cobre Tengo para hacerme también más titanio Perfecto Lo que me ocupa ahora mismo más espacio realmente son las piezas estas de la nave Así que vamos a intentar quitárnoslas de encima Titania tengo un huevo, ¿eh? Ahora mismo, vale, esto... Los huevos de... Los huevos estos de criaturas realmente no sé si tirarlos, ¿eh? Porque ahora mismo no me van a servir de nada. Y en verdad estoy por tirarlos incluso. A ver, voy a pillar más minerales, a ver si me puedo hacer más cosas. Un momentito. Vale. A ver. Es que hasta que no investigue realmente todo y... Y encuentre para hacerme esto La bahía de vehículos portátil Debería de investigar más cosas, ¿eh? Y esto me parece que las piezas estaban cerca De la aurora Así que vamos a ir hacia allí eh, No sé ahora mismo por dónde se entraba la nave Me parece que era por este lado de allí Por ese lado de allí Así que vamos a ir hacia... Uf, se escucha... Creo que son las medusas las que se escuchan ahora mismo, ¿eh? Pero bueno Uf, Mal asunto, ¿eh? El meterme aquí de noche mmm, que, que no se ve una mierda encima Y... Y encima con el Leviatán, ¿eh? Muy mal asunto, ya os digo Vale Tampoco me acuerdo por dónde era la subida Así que estoy echando un vistazo porque me parece que era por el otro lado. Y estoy intentando de evitar Leviatán, mayormente, ¿eh? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Que está aquí, que está aquí! ¡Cabrón, cabrón! ¡Me va a matar, me va a matar! ¿Dónde está la Aurora? Para allá, para allá, para allá. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Me tengo que curar, ¿eh? Como me pegue otro bocado me mata. Creo que los leviatanes, el significado que tenían mayormente, era <ríe> que como el planeta está como en cuarentena, que hay como una especie de, de bacteria o algo aquí, supongo. Mm, creo que los soltaron los alienígenas estos para... para protegerse ellos mismos, ¿no? O, o algo. Por favor, no me comas ahora, ¿eh? No me comas ahora Vale, estoy llegando ya a la nave Estoy llegando ya, por favor No quiero toparme otra vez con el leviatán Llegará un punto en el que me lo pueda cargar, ¿eh? Creo eh, o, o eso espero Porque si no, bastante gracioso el hecho de no, no poder ni protegerme, ya os digo ¿Eso qué coño es? ¿Qué coño es eso? Uf no me jodas, no me jodas. Quita, quita, quita, bicho. Quita, bicho. Quita, bicho. Vale, vale, vale. Eso me lo encontré la última vez que vine. Y había uno bugueado que no me lo podía cargar. Vale, ok. Me voy a curar antes de nada. Voy a comerme todo lo que pueda. Ok, perfecto Ya estamos ready Y... Para adentro Vamos a investigar todo Lo que se pueda de la aurora ¿Vale? Vale, más sal Que eso para los pescados mayormente Y creo que también para hacerse... Para poder hacerme agua Uf, va a explotar a la aurora ¿eh? A ver Vale Perfecto, ¿eh? Por favor, no me aparezcas No me aparezcas No me aparezcas Yo te quiero, le tan... Quiere a mí tú también <ríe> A ver Vale, esa es la zona por la que tenemos que subir Perfecto Vale, estoy viendo que ya nos vamos a encontrar a los cangrejitos estos por culeros, Así que me voy a equipar ya el cuchillo que es el único arma que tengo ahora mismo Para pa poder defenderme realmente Y me voy, me voy No quiero saber nada de nadie Vale Vale, aquí están las cosas que perdí La última vez que vine, realmente ¿eh? Por lo tanto, creo Que Se pueden recuperar las cosas ¿eh? Entonces, no sé si en el agua también Pero bueno Joder Vale, vale, vale, me voy No, no, me... No, no, ti, Me cago en mi puñetera nación No me lo puedo creer No me lo puedo creer, que me acabo de caer de... Por el único hueco que había. No me lo puedo creer. Ahora, ¿dónde está el cuchillo? coñazo de bicho. Eh? Vale. A ver. No sé de cuántos golpes mueren. Creo que son de dos, ¿eh? O tres. A ver. Parece esto... Un combate de... Ahí Vale, vale Son de tres... No, cuatro Cuatro toques me parece Para pa poder darle ¿eh? Vale, más botiquines Perfecto oh, Puta Ah, que se me suben encima enci el... No vea, vamos Vale, me voy a tomar un botiquín que no me quiero morir aquí, la verdad Y hay otro, ¿eh? Hay otro... Otro cangrejo de estos ¿Dónde está? Vale, está ahí al lado Pero... Creo que me da tiempo a hacer alguna cosa aquí No puedo hacer nada ¡Joder! ¡Qué, qué asco de bicho! ¡No! tatiquito Pues nada, voy a tener que dar la vuelta Parece, ¿no? Voy a tener que dar la vuelta Porque por aquí no tiene pinta de que yo pueda entrar a la nave, ¿no? Vale, ahí no me puedo subir A ver Esto está bloqueado Pues nada A ver, espera un momento A ver si puedo meterme aquí adentro Un momento ¿Me puedo agachar? A ver No tiene pinta, ¿verdad? Plan... Que me pueda meter Un momento Pues parece que no Que no te puedes agachar ¿eh? Valiente mon Vale Pues nada no, Voy a intentar subir otra vez de nuevo A la parte de arriba Porque Ya vendré ahí No sé Tiene pinta de que puedo entrar Pero ahora mismo no A ver Por cierto El, el fob del juego Alguna vez se me Me da como No, que me quemo Me da como un pequeño mareillo ¿Eh? Vale, por ahí es por donde me he caído antes Perfecto Vamos por aquí, que no sé si puedo llegar a algún sitio Uf, La nave está ya en la, en la mierda, eh Uf, que me quemo ¡Que me quemo! ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? Vale, el extintor me va a hacer falta ahora Más baterías, perfecto ver, ¿la puedo coger o no? Tengo el inventario lleno, vale Uf, No suena nada bien eso, ¿eh? Se me va a caer la nave a pedazos Como no me dé bulla Cañón de... Eh, vale El cañón ese me iba... Me venía muy bien En verdad ¿eh? Vale, perfecto Ya hemos recargado También nos hemos quitado Un sitio del inventario Así que guay No a ver... Eh, me he quedado sin extinto... A ver... Sí, me he quedado sin extinto. Lo voy a tirar porque no me vale ya de nada, en verdad. Vale, más datos... Más datos. Otra PDA. No, por ahí no puedo subir, ¿vale? Un póster de la tierra. Uy. Eso no sé si lo podré poner después en mi casa, ¿eh? Hoy me gustaría hacerme una casita En plan, hombre, si... Si encuentro lo que me hace falta Porque si no... Vale, voy a tirar creo que metales Porque después los encuentro realmente más cerca de, de mi casa Y si no, a ver si puedo venir aquí en otro momento Y me llevo más cosas Pero si no, me llevo lo necesario y ya está mm, Vale, ahí no hay nada Eh, me extraña que no haya nada más aquí, ¿eh? En la nave Vale, por aquí, abajo A ver Es que no me puedo agachar, ¿eh? No, no puedo ir por algunos sitios en plan... Que me gustaría Pero bueno Supongo que está hecho así a propósito Vale, a ver Contenedores, nada Vale Podréis No, por esta zona no creo yo que pueda ir, pero bueno No, ahí no tiene pinta de, de Podéis Administración eh, Puerto de presión Vale, por aquí por donde hemos venido Eh, realmente no sé, chicos, si queda aquí algo por ver eh, en la nave, ¿eh? Creo que sí, ¿no? Tiene que haber más cosas porque no es normal que haya una pedazo de nave Y solamente me deje de ver dos salitas ¿eh? No, no lo veo yo muy, muy lógico, pero bueno uh -huh. Voy a terminar cayéndome otra vez de nuevo No sé si me he dejado algo de la nave, ¿eh? Realmente, en plan, por investigar A ver Mi casa, mi casa está hacia allí Vale Ok Pues vamos a ir Voy a intentar que no me mate el leviatán Porque no me gustaría Nada, en verdad, que me, que me reventara Y con cuidado de no encontrarme tampoco los tiburones Demasiado profundo me estoy metiendo yo ya Vale, pues nos vamos hacia nuestra casa, eh a, a Ahora... A esperar de que no venga El bichejo este, ¿eh? Ojalá que no Vale, aquí hay más cositas Que las vamos a investigar A ver si encuentro las partes que me faltan de lo de... La bahía, ¿vale? Por, ahí, por aquí. Vale, el deslizador. Perfecto. No hay nada, ¿vale? Está muy tranquila esta zona, ¿eh? Me está dando, me está dando ya mi ¿eh? Mira, mira, mira, mira, mira. Hablo... Antes hablo, antes... ¿Qué coño? Qué, co... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso que le eché? Eh, que acabamos de ver. Parece un espíritu o algo, ¿no? En plan... ¿Qué coño? Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like y suscribirte para mucho más contenido. Hasta la próxima. ¡Chao, chao!